¿Por qué os decidisteis por este barrio y concretamente por este local? El barrio, yo tenía claro que quería estar aquí, uh -huh. porque quería algo que sea muy típico de Madrid, casizo. ¿Cómo surgió la idea de crear un negocio de esas características? Pues eso es por naturaleza. Yo soy franco-japonés, uh -huh. mi otro socio, mi mejor amigo, también franco-japonés. ¿En Francia y Japón se llevan bien? Se llevan, se adoran. A un japonés no le extraña mucho que Francia y Japón sean juntos y a los franceses tampoco. ¿En qué consiste vuestra carta y qué es lo que destacarías de ella? Intentamos hacer algo muy sencillo, una oferta que todo el mundo entienda. Hay los primeros, los segundos, la carne y el pescado, solo que está dividido entre Francia y Japón y siempre así, Francia y Japón. No hay fusión. No, no hay fusión. Y eso es muy importante. Mucha uh -huh. gente viene aquí y piensa que va a comer el plato del otro mundo, todo mezclado con colores y humo y tal, pero así no es. La comida japonesa es tradicional japonesa y la comida francesa no es comida francesa burguesa, que no es con nata, mantequilla y tal. Es, es francés a nuestro nivel francés. Nosotros, con mis socios, somos franceses pero somos parisinos claro, parisino. de inmigración, Exacto. entonces eso es nuestra imagen de Francia, eso es nuestra Francia. ¿Y qué destacarías de, de la carta? Algo que digas, estos no pues, son los estrella? Justamente, como eso fue mucho la pregunta de la gente que llega aquí primera vez, me dice, uh -huh. ah, ¿qué, ¿qué tengo que pedir? O sea, para responder a eso. Eh, hemos hecho un plato uh -huh. donde lleva cinco entrantes eh, estrellas. Oh, muy bien. Y así pide esto, y aunque sea una persona o dos, puede ver cinco distintos. No, hay gente que viene aquí y, y comen eh, un pescado crudo de entrante, y luego de segundo un solo mío y se toma su botella de bordeo. Wow, entonces, entonces, eso cada uno es, li, es libre de, de hacer su fusión. No, eso es muy interesante, es como la posibilidad de poder comer un, un plato japonés con pan y un borgoña, por ejemplo. Eso, Eso, <risa> y, y también permite a gente que son anti-japonés y a, adoran ahora. Hay mucha gente que hace sushi. Exacto. Y de es hecho, que está lleno. en Japón, sushi es una especialidad. Es, digamos, como si en España, tú vas a un restaurante de, de paella uh -huh, ¿sí? donde solo hacen arroces y el sushi es un poco así. Es, por nosotros, muy importante que, que la gente aprenda que hay otras cosas que el sushi, eso promocionar eh, una comida que es más casera. Claro, es una manera de educar a la gente el sí. paladar también y e irse más allá de, de, lo, de lo establecido, ¿no? Sí, de momento es un poco lucha con el cliente mm -hmm. pero yo pero creo bien. que al final ya habrá <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> paz.